por ahí nomás Y hasta tu queda así Bien ahí bien, bien por ese doble Bien Espacio con las cañas Con el dedo Y ahora esperamos un ratito Y ya lo vamos a sacar Otro más con doble feliz. Lo mismo flaca un poquito de nylon sí. libre Buen tiro ¿eh? sí. Buen momento Es el momento de la pesca A ver qué hay acá A ver qué hay acá piso. ¿Quién, ¿De quién es ese? ¿De quién es el que está ahí? Bueno, le Es ¿Qué la madre bueno, ¿la, la caña es tuya? La... Sí, ahí están los cuatro. Metan todo arriba, ¿vale? Eso, vamos arriba. ¿En serio? Vale. ¿Dónde está la calle, ¿Dónde está la caña? Con las dos manos, vamos. Ahí. Ahí. Arriba, déjenme. vamos. Arriba. Carro, Un todo? doblete. Que sabe pescado. Eh, mira. Esa. Bien ahí. ¿Vos ¿No son los cuatro medianos? ¿Vos? <ríe> <ríe> <ríe> Mirá que me subo garante vos, lindo, eh, eh Me subo. ¿Qué, pasa, ¿qué pasa amigo? ¿Qué pasa amigo? Estamos pensar? sufriendo un poco, Che. Vos pensás que esto es placer? Ah, ¿Qué, qué laburo, esto laburo, ¿no? Esto me gusta, eh ¿Qué, qué laburo, <risa> Vemos, nadar algo por abajo ahí eh? No bloquee el cuando baja Bien, ¿qué sigue por acá? A ver quién está acá Acá, otro más. ¡Uh! ¡Mira un chancho! No! Muy bien muchachos. Buen tiro, bien. buen tiro. ¿cuál? Guarda que no se caiga ese, eh. Corre, corre, así y lo metemos acá. ¡Ajá! Oh. Está bien clavado, a ver. Uh, levántalo bien, levántalo bien, levántalo bien. No. Mira, uh, mira qué pedazo de eh, bestia, <risa> digo, mira. Uh, Papá miro, eh. Bueno, <risa> <risa> Bien, eh. Bien, muchacho. Eh. Al fin enganché uno. <risa> bueno, eh. Bueno. Con si el dedo así la verdad, te la, la cambiamos. Bien. Sí. Ah, por todo estamos. <risa> es un baño, pero el beso no sé. El... Oh, mirá el otro, mira este otro, ¿verdad? Ahí no va, ahí no Listo, baja la caña y lo levantamos con la mano. ¿Pedazos? bien arriba muy bueno de bueno. la es tuyo un besito estamos con el amigo dale bueno un tropezón no es caída salgo, ay ay ay ay ay ay Ahí, bueno, ahí ay mi siguen los salmones. uno tras otro Siete. en este momento tan espectacular la pesca de altura es? está así, que me refiero. de los dos. Ahí se ve el color, ¿eh? Hay que, color, que color. ver. Y vemos la manchita blanca, se ve, se ve el doblete, se ve el doblete. Vamos a ver si es de uno, si es de los dos. Si los dos traen el mismo. ¡Mira! Y lo vemos, y vemos el doblete de esa, señores. ¡Oh! Mirá. Nos recoja más. ¡Uy, mirá oh Vengo a cerno, nos metimos acá. Que es señores. ¡Qué momento! Acá en la calle tranquilo. Vamos por otro más, vamos a buscar otro más, ver, vamos. A ver, a ver. Está vamos. Venimos con la colina, ¿qué más acá? El que sabe pesca de a dos, ¿eh? El que sabe, pescado, eh? el que sabe el que saca de a dos, ¿eh? Miren ahí, ¿eh? Miren ahí. Oh, mira Quindomero, ¿eh? No, la caña al piso, ¿se acuerdan cómo era? La caña al piso. doblete. Otro más con doblete, sí. ¿Te gusta o no? ¡Eh! Otro más. Ahí está el otro, mira, mira, mira. de salmón, espectacular la boca grande, macho es la invitación que le hacemos a todos ustedes amigos televidentes estamos aquí en el crucero Sandocan para hacer esta pesca que en primavera es la mejor salmones de Mar del Plata bueno, ahora vamos, vamos a caminar para afuera vamos a caminar a la derecha Camila para tu derecha. Pasito. ¿Qué pasó acá? ¿Querés te tenga la caña? Primero. Otro ¿no? no, va con no, no, doblete. No. ¿De quién es la línea esa? Levanta el de la línea. ¿El? ¿El, el tuyo. Que no está, Ahí está. Ah, lo sacamos, pues. Uno que se fue. Bueno.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 pesca del turno y vemos ahí bajo el agua que algo se aparece a mucha velocidad ¡Oh! No te cobro. Qué sí. hey, bien los cordobeses. ¡No, quiero los cuatitos! Qué hey, bien los cordobeses. Qué, Qué grande esta Aplocé tarjeta. Aploca un poco de nylon del rey. Aploca nylon del rey. Así pueden andar. Lindo salmón, ¿eh? Ahí, hey, hey. Ahí no. <risa> <risa> Hermoso salmón. ¿De dónde venimos para hacer esto? De la bolacha de Córdoba. De la Buraya, de Córdoba. Claro, allá tenemos la laguna para el pejerrey nomás. Allá tenemos laguna, rollita, un baile, sí, bueno, la la Que hace unos kilómetros pero vale la pena. Sí, hasta 100, 800 kilómetros vale la, pena. Vale, la pena. vale la pena. Vale la pena. ¿Qué le podemos decir al público que te está mirando en este momento? Que siga andando acá como sí. yo lo sé, seguí siempre. <risa> <risa> <risa> Nunca vamos. pensé que iba a llegar. Muy bien, pero llegamos. Llegamos y acá llegamos, estamos. Digo. Y acá está, mira cómo estamos, ¿eh? <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> que te que Ah, Luca. Ahí se trae luz, ahí vemos el salmón, ahí lo vemos el salmón. Es espectacular. Los chicos, como aprenden lo que es la pesca, el entusiasmo que tienen, haciendo fuerza, acompañando al padre en este invierno realmente nos da la posibilidad de pescar aquí, en el Mar del Plata Bueno. No recoja más. se muy bien. El que sabe pescar a dos, ¿eh? Bien. bien ahí, pitufo, ¿eh? Hermoso. Hermoso doblete.